Hola, hola, buenos días. Aquí somos comentando Últimas en la taberna. Y hoy nos vamos de expedición a Marte. Sí, sí, como lo veis, de expedición a Marte. Vámonos a colonizar. Vamos a jugar y vamos a empezar una nueva serie en el canal que va a ser Surviving Mars. Un juego que regalaron en el Epic Store hace no mucho. Y bueno, lo tenía por ahí acumulado y dije: Oye, siempre me ha gustado. Me, me, me, me ha hecho ojitos desde la biblioteca y he dicho: Ahora que hemos acabado Trópico. Y si jugamos a este, ¿vamos a llevar trópico al espacio? hecho, sí, digo, vale, <risa> vámonos para allá. Entonces, me he los tutoriales para ver cómo va un poquito un poquito el juego. No tiene modo historia y está investigando los challenge mode. Entiendo que para esto tienes que saber un montón, pero un montón. O sea, son, son challenge rollo... Eh... ¿Sumario? ¿Los puedes ordenar? Ah, no. Vale, bueno. Son challenge rollo. Completa X cosas. Y solamente con los tutoriales de spray. Pienso que no te da pie a llegar a eso. O sea, no es como el trópico que tiene un modo historia y te va contando cositas. Sino que lo juegas y ya va para adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta serie? Vamos a jugar una partida normal. Un new game. Que, bueno, te deja seleccionar las cositas y demás. Y. Eh, con esto haremos parecido al City Skylines ¿Vale? Iremos dándole calor A la A la colonia en Marte Y en base a eso pues Veremos Vamos a ir arrancando Veremos que Cómo lo gestionamos ¿Vale? International Mars Mission Oh, y puedes escoger Todos los Sponsors. ¡Qué guay! Este entiendo que es el rollo... El, un, vale, vamos a meter random y a ver qué nos da. O oh, 250. Me da como que lo reduzca al 100%. Ah, pues conforme vamos bajando es más complicado. Vale. Nuestro perfil de comandante. Aligarca como parece que tampoco va a influir tanto según, claro, dependiendo del tu perfil de comandante, pues podrás hacer o tendrás unas mejoras a otras, vale, vamos a ponerlo random ponerle darle un poquito de salsa el logo de la colonia no hay como que sea una cerveza te imaginas vale, USA China, India Rusia, Europa Space y e. Space E, que no Space X, Space E, Juice eh, Vale, Vale, final countdown, no Copyright otra vez, ¿no? Vale, nada, y esto lo vamos a dejar eh, sin. Oh, reglas del juego. Touch Juice, y aquí puedes. Claro, metes alguna de estas. Dios, claro, y se revienta todo. Vale, pues esto lo vamos a dejar en, en ninguna seleccionada y según aparezca. Vale, entonces, vale, vamos a tener un... Bueno, recursos de investigación que está muy, muy bien. Los met el precio de los metales. La gente que va a venir. Esto es una pasada, ¿eh? Dificultad muy fácil. ¿Cómo que muy fácil? Y sí, vale, vamos a cambiarlo Blue Sun Corporation Vale, así que fácil, que no sea tan tan tan fácil Vale, vale, pues nada, vamos a empezar con esto Y veremos qué más podemos seleccionar A ver, no sé si seleccionamos o. ¡Oh! Uh, ¡En serio! Le seleccionamos lo que queremos cargar en la. En la nave, esto es una pasada. Ah, no, no, vale Vale, vamos a dejarla por, por defecto Al fin y al cabo, si es la de por defecto Estará bien Vale, y vamos para adelante el, el Prometheus 1 Dale calor, chiquillo Vámonos a Marte Oh, vale Agua, y aquí dependiendo de De lo que Caigas, tendrás unas cositas O otras Probabilidad de ¿eh? meteoritos. Claro, es que eso pueden ser cosas buenas o cosas malas. Uf, ¿Cómo te ponen las dificultades, eh? A ver, vamos a coger alguna que no sea tampoco una locura. Escúchame. Las dificultades, o sea, todos los spots Son para pegarse un tiro en el pie Vale, pues nada Va, Vamos a coger esta Que es la más Ahí, te lo puedes marcar tú Ok, estos son los predefinidos Vale, vamos a coger este y ya está No pasa nada, start Vale, vámonos Despegamos Cinco, cuatro 3, 2, 1. Comienza el despegue. Uf. Claro, el tío está cargando todo. Y mira, tío que está súper guapo, ¿eh? No sé si lo llegaremos a ver, que el humano con el inicio de Marte. Puede ser que sí. Vale, ecologista. Mira, nos ha salido idea. Vale y ahora podemos seleccionar dónde queremos eh, aterrizar ah no vale sí o sí aquí vale Ok, para que os hagáis una idea las digamos como las zonas del suelo son eh, depósitos o, o materiales que vamos a poder ir recogiendo entonces lo suyo es que el primer aterrizaje lo hagas cerca de estas zonas y ya luego, en base a eso... Uf, vale, vamos a investigar tecnologías. Ah, vale, ¿qué es lo primero que vamos a tener? Vale, no, esto lo, lo aparcaremos para más tarde. Venga. Vayan saliendo. Ah, buah, nos va a saltar hasta los controles, vale. Vale, o sea, nos está soltando estos los consejos a pesar de que hayamos hecho los tutoriales, eh. Vale, vale, vale, pues han salido ya nuestros eh, drones chiquitos. Así que vamos a empezar a darle calor. A ver. Vale, para los depósitos. De material, y ahora vamos a coger y vamos a meter aquí, sin duda dónde está. Aquí vale. Para empezar a construir. Vale, vamos a subir a la velocidad. No lo veis porque está detrás de la cámara. Pero bueno, lo tenemos aquí en el, en el lado izquierdo. Vale, y ahora nada, ahora ya con Tanto con el depósito aquí. Como con los materiales. Vamos a escanear este. A uh, ahí ha caído un meteorito, eh. Vale. Epa. Estamos lejos, estamos lejos. Vale. Vale, con este vamos a empezar a, a crear la ruta de transporte. Vale, que vaya recogiendo metales. Y que me los suelte aquí. Perfecto. Vale, pues nada, ya estamos en movimiento. Y ahora, a ver, vale, ya hemos empezado a construir el de... ¡Oh, lol, lol, lol, Ah, vale, que se nos hace de noche. Yo digo, Dios mío, ¿qué nave es está ¿Esto qué es? Vale, necesitamos para el extractor. Vamos a necesitar tanto cables como... Aquí no nos va a salir... No, vale, pues vamos a hacer... Vamos a ponernos nuestra granja de... De material Aquí aquí está, bien. Vale, aquí está bien Aquí pondremos nuestra granja de De Poder solar, de energía Vale, que eso ya veréis va a ser muy importante Veis si esto no está funcionando porque no tenemos eh, Aún eh, Energía, pero bueno, en cuanto construimos esta turbina de viento Vale Me parece buena idea Vamos a medir un drone Hoop Vale, exacto Para ir controlando los drones Más o menos, o sea, esparcido Entendedme Un poquito separado Ah, vale, bueno y estas son todas las nuevas mejoras que bien el juego, pero como tampoco conocíamos el juego base, pues aquí estamos. Vale. Ay, hay que conectar esto también. Vale, eso es importante. Espérate porque verás tú qué churro. Yo me, me he quedado con traumita, ¿eh? Después de trópico, madre mía. Vale. Con lo difícil que es sacar carreteras, tú. El primero, pero primero que tenemos que sacar esto. Vale, que le aumentaron la prioridad de construcción. Esto es parecido al trópico también. Yo, claro, estoy haciendo asociaciones todo a Trópico porque al fin y al cabo es lo más reciente que tenemos en el, en el canal de. De Asiticon, parecido. Cities Skylines no tenías. Es que no, no tiene nada que ver tampoco. Es muy, muy, muy diferente. Vale, bueno, vamos a investigar porque como nos lo está pidiendo. Vale. Enjambre robótico. ¿Sí o no? Amplificador del extractor. Uf, no. Vale, vamos. Bueno, es que esto es muy temprano aún. Vale, vamos a meter este. a probar, vale, el enjambre de drones, que al fin y al cabo ahora como trabajamos mucho con los drones nos va a hacer falta ah, este no tenemos porque. vale vale, pues vamos a sacarlo al otro lado el de, el solar bueno, ahora que se ha ido el sol precisamente no es la mejor idea porque seguimos sin energía, pero bueno a ver, campeón ¿qué me estás recogiendo? Tengo por aquí Vale Las torres no Como que no interesan mucho Por el momento Vale, vamos a meter Un acumulador de energía por aquí Vale Esto es importante porque se pueden Vale, con la R podemos rotar Eh, no Aquí en este lado aquí en este lado vale, así, ah, y aprovechamos este ladito que está pegado aquí y no vamos a poder producir, entonces vale, aparte de eso vale, otro, gran, otro panel solar grande aquí vale, y vamos a poner otro panel solar grande aquí, para que por lo menos produzcamos energía hasta, por el momento como no tenemos el, las turbinas solares, o sea, ahora de lo que nos vamos a encargar es generar eh, energía para poder generar recursos, al menos lo básico ¿Veis? Ya empezamos a generar eh, gravilla, con creces, gravilla creo, o cemento, asfalto, no lo sé Vale, y lo importante es que esto recoja la suficiente energía como para que tengamos aquí el acumulador y podamos de hecho vamos a bajarle la prioridad a esto y vamos a subirla a esto, eso es uh. a ver explorando por el retaste el polvo rojo tus drones han descubierto las... los restos de un de un búnker antiguo, el tesoro dentro es una carpeta con viejos documentos la tinta casi se ha desvanecido pero con un poco de esfuerzo y creatividad lo... serás capaz de gestionar lo que pone Eh. En el distante 1973, un aislado país hizo un un, un alunizaje, un, un aterrizaje secreto en Marte, preparado para colonizar, o sea, en preparación para, con, para la futura colonización del, en, del sistema solar por completo. Bajo la atenta mirada de nuestro gran líder... Su genio científico descubrió un montón de maravillas del universo. Ha ayudado a nuestro religioso líder a sostener el átomo en sus manos y mirar. The universe itself vamos. El líder. Vale, vamos a coger este que nos da una tecnología. En el árbol de... O sea, en la rama de física. Y nos da 50 del sponsor. Vale. ¿Qué nos ha...? Ah? Oh, vale. O sea... Revelar es que te las enseña. Wow. Vale, vamos a pillar esto. Las turbinas generan eh, más... bueno nos costará un montón, pero vale. Generan más electricidad. O sea, más energía. Es una F porque aún no lo estamos funcionando, pero bueno. ¡Oh! Vale, ya tenemos la turbina. Perfecto. Vale, vamos a poner otra turbina de viento. ¡Oh! Vale. Ahí sí estaba bien. ¡Oh! Me acabo de dar cuenta que he puesto mal estas de aquí. Bueno, no. Si ahora pongo bien... Ah, no, es que por aquí no voy a poder. Bueno, más o menos está aprovechado. Vale, entonces ahora cuando sea de noche se apagarán las solares. Vale, ok. Ahora vamos a ir... Vale, perfecto. Vamos a ir a por el agua. Me parece correcto. Podemos sacar agua. No, no tenemos aquí depósitos de agua, pero vamos, ni de milagro. Vale, la anomalía, vamos a poder detectar la anomalía. A ver si se puede venir. RC Explorer, y tenemos una RC Explorer. No, RC Transport. ¿Cómo sacamos una RC Explorer? Es buena pregunta. Eh, eh, eh, eh. Mm, LOL. Vale, vamos a sacar una Research Station por aquí. Vale, no me parece mal. Pero necesitamos. Es que necesitamos. ¿cómo, ¿Cómo saco más drones, tú? O sea, más drones. Con más drones me refiero a. ¿Cómo saco este tipo de. de. No, porque estos son. Dooms y esto ya son edificios dentro de. No puedo investigar. No. No puedo investigar. Vale, extractor de metales, bueno Ah, vale, no, para eso necesito sí o sí el, el Doom Vale Pues por el momento full energía Ahora investigaremos cómo sacamos eso Ay, no, así estaba bien Vale, vale, y aquí por lo menos vamos acumulando un poquito más de energía Vale Ok pues nada, este dron no puede investigar. Ay no, siempre me pasa igual. Vale, esto partes de máquinas y que lo devuelvo aquí. Vale, perfecto. Vale, además de eso, nosotros qué vamos a sacar? Vamos a sacar. Ta ta ta ta. aquí en el dron podemos sacar no, es que no podemos sacar otro tipo de vehículos eso está feo ¿eh? porque 100% que no te enseñan en el tutorial, o sea, vengo de hacerlos no te enseñan vale, vamos a sacar esto que produce oxígeno, vamos a tirar, vale vamos a sacar esto que produce oxígeno Dios, una tormenta Vale Vale, y vamos a traer Cable de allá para acá Todo recto Uff, está feo eso, eh Vale, además Vale, vamos a escanear qué vamos a poder escanear Aquí está bien. Venga, vamos a sacar este de aquí al lado. A ver qué obtenemos. Podemos autoscanear. Vale, con esto podemos tirarlo rápidamente. Vale, una anomalía y estos son metales raros. Es que hasta que no tenga agua no voy a poder hacer nada. Literal, y es que eso es súper importante. Uy, no llega el cable. Dale, dale, un poquito más. No estaba conectado, se ve, por alguna razón. Vale, bueno, de momento de energía vamos bastante sobraditos. Pero bastante, bastante. Uy, no lo ha gustado lo que sea Metales raros, no Venga, tráeme, tráeme de todo Vale, vamos a poner otro depósito por aquí ¿Dónde están? Aquí, vale Vale, vamos a poner uno aquí Y otro aquí Y más o menos los dejamos al tenemos Vale, bueno, que, que vayan distribuyendo más o menos la carga. ¡Opa! Autoguardado. ¿Qué le falta? Le faltará agua. Ah, no, le faltan... Vale, uf. claro, le faltan tuberías. No, es que es imposible. Porque no podemos meter esto en algún lado... Para llevar eh, Porque si no tenemos agua en ningún sitio ¿Cómo vamos a poder? Pues claro, y esto te lo hacen inviable Sin agua, o sea, para que entendáis Sin agua es imposible traer gente Ah, no Tampoco Aquí Sin agua es imposible traer gente Vale, vamos a explorar estos dos Voy a tener un scan aquí What? No puede ser, tío. Nada, que no hay agua, ¿eh? Vale, después cuando acá este iremos a por los siguientes, pero es que si no vemos agua, ¿cómo vamos a traer gente? Ay, perdón. Vale. No la podemos pintar. Y necesitamos el dron investigador, o sea, sería súper importante poder tenerlo. Pero no puede ser. Bueno, de momento tenemos afincada la.. Esto como. No, es que no podemos sacar un RF Explorer. Ay, jajajaja. ¿Por qué? Y aquí no te puede decir Oye, hazme esto No, esto es para renombrarlo o... No Vale, esto está a tope porque tampoco gastamos energía Es suficiente Nada energía, vamos. Vale, extractor de metales extraños. No, es que esta que no sé con los tampoco. Vale, aún no podemos. Que crear de esto del... a partir del agua me da un poquito igual. Que no puede ser. Necesitamos agua o un RC Explorer. ¿Eh? Nada, no, y esto. Nada, nada, nada. Va a ser imposible. O sea, no hay agua en Marte tú. Scan. Vale, bueno, me dan oros por explorar, pero ya está. Vale, pues vamos a hacer, a falta, a falta de encontrar eso. Vale, es que con uno de estos ya estamos. Vale, vamos a meter otro para recargar los drones por aquí. Y otro aquí. Porque los drones no se pueden mejorar. No, esto, es que reasignarlos tampoco de eso. O oh, le puedes cambiar el skin, que la cámara lo siga. Mira, eso no lo sabía. Vale, no. Ah, oh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que me gustaría saber, me gustaría saber, porque llevamos ya 8 soles, porque va pasando aquí abajo, no sé si saldrá ahí, la hora solar. Y, puff, vale, vamos a poner una torre de sensores, aquí en medio, venga, me parece correcto. Y seguimos explorando, ¿no? vale. Uf, esto está muy feo para tirar por aquí. Vale, vamos, veremos estos. A ver, vale, así puestos en orden. Epa, vale. Vale, vale, vale, vale. vale. Bueno, de momento estamos arrancando nuestra civilización. Aquí en, en Marte, no está mal. Vale. ¿Ves? Esta es la producción de oxígeno. Eh, pero luego te, la producción de agua es literalmente cero. O sea, no podemos hacer nada. Uf, y tenemos una capacidad brutal. No, nos falta eso, saber encontrar el agua, tú y, y el, el rover explorador. Bueno, el rover explorador es un nombre. Pero es RC Vale, y una vez tengamos eso, va a empezar todo a rodar. ¿Vale? Sin recursos... Es que este no lo va a... Anomalías... ¿Qué? Es que depósitos de concreto... ¿Para qué? De cemento, ya me das tú... No, no me gusta nada esto, ¿eh? Y es que hasta que no tengamos los un no podemos hacer nada tampoco con eso. Y tenemos, claro, tenemos que construir todo alrededor de esto. Que puf, ahora veremos. Vale, bueno, de momento de sobra, la verdad. Y están todos los drones paraditos. Vale, ok. Nada, estando como estamos. Y viendo cómo va todo. Nah, no, es que no podemos... No necesitamos el extractor del agua. Vale, veremos a ver cómo lo podemos solucionar. Uy, resupply. Vale, que, que mandemos... Básicamente que mandemos el cohete hacia la, la tierra para que nos traigan cosas. Vale, veremos a ver. No sé si en el envío del cohete... Podemos gestionarlo para que nos traigan otro drone, un dron explorador, que eh, nos traigan un poquito de agua o algo así. Pero esto lo dejaremos ya para el próximo capítulo, ¿vale? Se nos ha quedado media horita clavada casi. Así que nada, eh, espero que os guste esta serie, que lo disfrutéis eh, con nosotros aquí en el canal en la taberna. Vamos a ir jugando poquito a poquito y vamos a ver qué, qué surge por ahí, a ver qué encontramos en Marte, sus territorios explorados. Y aprenderemos a jugar... Porque al fin y al cabo es, es el comienzo de la, de la partida, ¿no? O sea, pla, planeo tener una colonia guapa, guapa, guapa en Marte. Así que nada, eso es todo por, por hoy. Y lo siempre, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a YouTube como a mí, que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo y demás. También, seguidnos en Twitch, hacemos streaming normalmente todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media abrimos directo. Y, y ya con eso, nada